vamos a empezar a tomar conciencia de estar aquí, porque usualmente pensamos mucho y no estamos donde estamos, entonces primero voy a relajar totalmente mi cuerpo, inhalando profundamente voy a mandar a este cuerpo sin es presionarlo está relajada los hombros los brazos incluso las manos y los dedos de las manos Mi pecho está en calma. las piernas los pies e incluso los dedos de los pies <coughs> primero voy a cancelar el ruido de la mente está siempre hablando pero a veces eso que habla es ruido así voy a ir bajando el volumen mis pensamientos voy a vaciar todo mi ser no hay conflictos Hay deseos, suavemente siento. hacia el ser que realmente soy para percibir visualizar una esponja de luz con esa esponja voy a limpiar mi ser del pasado y que al pasar respondo. una esponja de luz sobre las preocupaciones y la lengua. Visualizo que todo en mi interior ahora es brillante, limpio, y puedo sentir en paz lo que soy. mi esencia interior Ser que sonho é eterno. sentir la parte sagrada que como un secreto eterno está en mi interior este ser puro, sutil. Percibo que soy perfecto tal como soy en esa esencia verdadera. Agradable es como si dentro. fecha más allá de idiomas más allá de países de diferencias del ser observa con aprecio todo lo que existe, empezando por el propio ser. toda esa sombra de negatividad constante esa sombra de crítica de dudas de enojo de malestar tristeza, al fin se levanta y se va de mí, soy libre I Hay tanta fuerza en mí, hay tanta belleza en mí, hay tanta virtud en este ser que soy desde esta fuerza interior Me siento gratitud, amor, aprecio, donde el amor como una fuente inalitable, hermana. Puede apreciar todo lo aprendido <coughs> Sintiendo desde lo profundo cómo el ser que soy yo A través de tantas distintas experiencias <coughs> de retos pruebas e incluso situaciones tan entretenidas he ido descubriéndome conociéndome y empezando a entender el enorme potencial que hay en el alma humana tiene como ingredientes esenciales de sí misma una pureza natural que trae una claridad completa a mi mente. alegría que va más allá del resultado es una felicidad innata paz completa fácil que fluye en mi corazón que armoniza completamente al ser el amor espiritual que da fuerza que me hace sentir mi propia capacidad el amor que aprecia que se adapta que es valiente la luz y sabiduría innata de mi ser va más allá de las cosas que he estudiado los libros que he leído Es entender en lo profundo El resultado de lo que pienso, siento y decido Es saber en mí En lo profundo de mi ser Qué es lo que tengo que hacer para estar mejor son tantas mis propias capacidades el enorme potencial y hoy de este año. Puedo sentir en el corazón cómo se han expresado en el alma de formas distintas en tantas diversas situaciones, cada una de mis fortalezas. que a veces no estuve 100% satisfecha con mi propia decisión. Puedo sentir que en realidad cada escena que la vida trae para mí es un nuevo aprendizaje nueva oportunidad el fluir de mi propia historia nunca se detiene la energía espiritual que soy siempre ha existido y siempre existirá así después de este año como un ser eterno que soy puedo sentir satisfacción en mi propio ser conociendo las experiencias los logros y el profundo aprendizaje que ha quedado en mí a lo largo de estos días, meses, semanas. abrazar todo aquello que acumulé, fortalecí y descubrí de mi propio ser cada escena por lo que fue, un regalo de la vida en mi propia existencia que va revelándome como un en un espejo diferentes facetas de mí mismo y me hacen sentir que en realidad no soy cualquiera soy un ser único y especial y así en lo profundo de mi corazón todo este instante en la vida para sentir aprecio por mi recorrido, aún por aquellas escenas que fueron exámenes para mí, porque me han hecho ver mi fuerza. Mi capacidad y lo que quiero mejorar son mis mejores maestros así que en este instante dejo que del corazón La, presión, la satisfacción y una paz profunda llenen los recuerdos de este año por lo que son lo que fueron y lo que seguirán siendo por unos instantes puedo apreciar que todo lo que sucedió tenía una razón de ser que estuvo bien que todo va a estar irme estable. en esta experiencia tan pacífica reconfortante de lo que fue para mí este año me permito reconocer también las muestras invisibles de la protección divina en mi propia vida de cómo el ser supremo ha estado de alguna u otra manera inspirándome a dar lo mejor de mí puedo sentir desde el corazón como el alma que soy y el ser supremo tenemos una conexión eterna de amor como en realidad el Ser Supremo ha sido mi compañero eterno respetando cada una de mis decisiones inspirando, guiándome de forma sutil. Y como cuando yo, el alma, logro armonizar todos mis pensamientos en ese silencio trae la paz soy capaz de volver a percibir ese amor tan dulce Ya de mis errores de mis decisiones del pasado este ser profundamente amoroso mantiene siempre una visión tan sobre lo que yo soy el alma suprema siempre me mira como un ser profundamente capaz me hace entender la fuerza que hay en mí dándome la valentía para tomar ese camino que el alma conoce en lo profundo de sí, atreverme a vivir lo que anhelo más allá de las opiniones más allá de la sociedad y lo que otros han puesto como expectativas sobre mí yo en mi propia libertad en esta profunda conexión de amor con la fuente suprema de dulzura <coughs> sé que puedo lograr lo que sea que anhelo en mí vive de hacer lo que parece imposible en algo fácil y sencillo ya no tengo que complicar tanto las cosas el temor y las dudas sobre mí hacen que me sienta como una pequeña hormiga frente a la vida cuando en realidad soy grande y valiente como un elefante estable capaz de destruir cualquier obstáculo ante mí y en realidad Con esta dulce visión del Ser Supremo que tiene por mí, puedo entender en mi propio corazón que las cosas que parecen obstáculos he sido yo mismo, yo mismo quien los cree. Y en mí, en el alma que soy, está la fuerza para superarlos. Yo soy un alma fuerte, estable, valiente, capaz. Yo no soy cualquiera soy un ser capaz de hacer posible lo que sonaba tan difícil. Puedo reconocer esa fuerza de mí, el ser que soy. de lo que puedo lograr y de lo que quiero dar al mundo yo en esta sintonía de amor espiritual Puedo ser un agente de paz Puedo crear armonía en mi corazón hacia este enorme planeta sintiendo la conexión amorosa que existe entre cada alma la humanidad como una enorme familia donde todo mis hermanos tienen esa misma capacidad de amar aunque la hayan olvidado puedo sentir como todos en este mundo tienen derecho a ese dulce amor supremo como esa luz de esperanza vuelve a brillar en mí sintiendo que el amor es la clave para transformar desde aquí adentro la forma en que vivo y así el mundo como yo lo veo sintiendo que ese cambio empieza hoy en mí dejando que esa armonía espiritual de amor sea la que guíe mi vida en este nuevo año en esta nueva oportunidad con esta energía renovada ante mi propia existencia, valiente, estable, feliz. Y con esta promesa para mí misma para mí misma, poco a poco voy a volver a sentirme a mí en esta silla, en este lugar, apreciando la atmósfera amorosa que entre todos creamos sintiendo que esa misma atmósfera puede crearse en el mundo. Moviendo suavemente mis manos y mis pies, vuelvo al aquí y al ahora. Oh, Entonces, para terminar, eh, salió para cerrar este 2018 es la honestidad dice la honestidad espiritual significa ser fiel a tu propio ser es uno de los pilares de la grandeza ya que permite experimentar el amor de Dios y el sentimiento de que Dios y yo estamos muy cerca hay un gran poder en esta experiencia pero por gracia en lugar de disfrutar de tal grandeza de una forma natural la mayoría de personas renuncian a esta oportunidad poniendo excusas mentir es una forma obvia de falsedad pero de hecho poner excusas es peor. <ríe> Mientras que las falsedades suelen detectarse con facilidad, puede pasar mucho tiempo antes de que nos demos cuenta de que estamos poniendo una excusa. Este engaño puede hacernos desperdiciar gran parte de nuestra vida. Cuando piensas acerca de ello, ¿Qué excusa podría haber para ya no acercarte a Dios?